Bueno, buenos días a todos y a todas. El 25 de marzo, un nuevo curso de, de yo sigo publicando, que ya llevamos, hicimos el aniversario otro día, ya prácticamente un año y no mejora mucho la cosa, pero bueno, seguimos todavía con, con restricciones y con la necesidad de, la, de seguir dando formación virtual. Un saludo para toda la gente que está saludando por ahí por el chat. Y bueno, hoy voy a presentar, voy a presentar, nos voy a saludar a, a dos amigos, a Rubén, que ya lo conocéis de, de porque da muchos cursos por aquí. Yo sigo, yo sigo publicando, es eh, un profesor habitual. Y contamos también en esta ocasión con, con Inmaculada Molina, que, que es una compañera de, de carrera, que nos van a acompañar los dos para dar un curso sobre. Introducción a la descripción bibliográfica de las tesis doctorales, normas, formatos y, y estándares. Yo creo que este curso va a ser de utilidad eh, sobre todo para todos aquellos que estáis trabajando un poquito en cuestiones de humanidad porque trabajáis con archivos y necesitáis todas estas cuestiones de, de las descripciones bibliográficas. Pero bueno, no voy a ser yo el que presente el curso, le quiero que a, Inma, eh, a darle las gracias personalmente por participar en Yo sigo por y por, y por ofrecerse a, a darnos este, este curso. Eh, creo que empieza Rubén. ¿Perdón? Digo, bueno, que Isma es solo bibliotecaria de la biblioteca de, de, de Andalucía. Allí la podéis encontrar, es una de las futuras jefas de la biblioteca, esperamos. Sí. <risa> y nada... Deberá la palabra, bueno, doy la palabra a los autos, a Rubén, Isma y bueno, Rubén, introduce un poquito el curso y bueno, te organizéis vosotros como, como veis. Un abrazo muy, muy fuerte, yo estaré por aquí como siempre eh, escuchando todo, ¿vale? Si hay algún problema me lo, me lo habéis comentando. Perfecto, muchas gracias Dani. gracias, Dani. Bueno, como más o menos ha comentado Dani, bueno, este es un curso que entra dentro del plan de formación virtual, ¿vale? Para investigadores y estudiantes de este grado de la Universidad de Granada, ¿no? aunque también puede haber otros compañeros que sean o que no formen parte de la universidad, no entra dentro de esta iniciativa, como bien decía, yo sigo publicando, bueno, y este curso sobre todo lo hemos realizado porque fue una de las pues, exigencias, ¿no? por así decirlo, que muchos de vosotros y vosotras pues, nos pedíais ¿no? dentro de la, del grupo que tenemos en Telegram. ¿no? Entonces, pues, se nos ocurrió la idea de poder realizar realiza este curso. Sobre todo nos vamos a centrar en lo que es eh, en la descripción bibliográfica, ¿vale? Que dentro, que forma parte ¿no? de lo que es el análisis documental y que entra muy dentro, muy de lleno en lo que es nuestra disciplina, sobre todo a la que nosotros nos dedicamos, por ejemplo por yo, no Rubén o, o Inmaculada, que entra dentro de, de, de lo que es la catalogación o ¿no? la descripción bibliográfica, ¿vale? ella ya, ya entrará más de lleno, ¿no?, más en la forma de lo que, las normas, ¿no? que rigen este proceso, ¿no?, ¿vale? Y entonces, lo que, más o menos, lo que queremos mostraros sobre todo es eh, hacer un repaso, ¿no? a la normalización bibliográfica a la hora de describir los diferentes resultados de, de, de investigación, ¿no? Pues, cómo se muestran los resultados de manera visual, ¿no?, como cuando realizamos una consulta en internet, eh, nuestras publicaciones, sea en formato libro, si hemos realizado la tesis, un artículo de investigación, cómo puede ser recuperable a través de las diferentes bases de datos. ¿no? Entonces, Inma nos va a hacer una introducción sobre la, la, la descripción bibliográfica, la ISBD, las normas de catalogación españolas que hay en la actualidad, ¿vale? Cómo han ido evolucionando en el tiempo, ¿vale? Y bueno. Y nos vamos a centrar sobre todo en, en tres objetivos básicos, ¿vale? Y vamos a intentar conocer qué es la normalización y su importancia en el ámbito de descripción bibliográfica. Eh, vamos a intentar describir eh, las normas que rigen esa descripción bibliográfica. Como digo, eh, a nivel nacional aquí en España se rige con la norma ISBD. Y otras normas, ¿no?, que han derivado de la, norma de la ISBD, como la ACR o la RDA. Y vamos a entender los distintos formatos y estándares de almacenamiento e intercambio de registro bibliográficos, Bien, como son el MAR21 y Dublin Core, ¿vale? Estos son una serie de normas eh, y, y de estándares, ¿vale? Por los que nos regimos a la hora de escribir la, los documentos, ¿vale? Que, bueno, en sí, a lo mejor vosotros no vais a tener por qué estar muy... Uh, tenéis que saber, ¿no?, de, por qué se rigen estas normas, ¿no? Pero, bueno, lo que queremos hacer una introducción, sobre todo, es para que veáis cómo eh, la importancia de describir, de eh, a la hora de cuando estamos redactando un documento, un artículo científico, o cuando vamos a publicar nuestra tesis, la importancia de la descripción bibliográfica para que, pues, cuando los resultados de investigación se muestran en una base de datos, eh, gracias a esta normalización que, de la que estamos hablando, ¿vale? Entonces, eso. Eh, todo este tipo de procesos de lo que estamos hablando se rige eh, en lo que viene a ser nuestra disciplina, lo que es la que nosotros trabajamos, que es la biblioteconomía de documentación. Eh, se rige ¿no? por unos estándares que no es por ser, a lo mejor, por, eh, una de, de las pocas disciplinas, ¿no? por, lo que, por así decirlo, por, en las que se rige por unas normas bien establecidas. ¿no? si pues, hay otras disciplinas en las que se basan en otros estándares, no pero el área de la documentación y de la biblioteconomía eh, se rige sobre todo por un estándar bien definido, ¿vale? Y eso ahora Isma nos va a hacer un, una muestra de esos diferentes estándares, que en definitiva, esto es lo que, como os digo, nos va a ayudar sobre todo a, a recuperar la información cuando hacemos una consulta bibliográfica, ¿vale? Todo lo que en la actualidad entendemos como el marcado etiquetado, eh, se rige por estas normas, ¿vale? Y bueno, Rubén, ¿puedes sí? poner la pantalla completa de la presentación? Que es que se ve un poco pequeño. Sí, lo, lo va a poner ahora, lo va a poner Inma in ahora, ¿vale? Es se que... va a seguir ahora, ¿vale? Yo estoy aquí haciendo una pequeña introducción, ¿vale? Y lo que vengo a decir es eso, ¿vale? Eh, ya cuando ya termine su, su parte, os voy a poner una serie de ejemplos de, de cómo el proceso que se rige de esta, de esta normalización y sobre todo es lo que nos va a ayudar... Eh, los que estamos implicados en el proceso, a lo mejor, de la elaboración de la tesis, eh, por qué es, es, es importante este tipo de estándares o este tipo de normalización, ¿vale? Si quieres, Inma, sí. eh, puedes presentar tú, ¿vale? Sí, lo de poner a pantalla completa pido ya disculpas, pero es que antes lo he intentado y se me ha bloqueado el ordenador, entonces prefiero no tequetearlo mucho para no dar muchos problemas. De todas maneras, como voy a estar cambiando de pantalla, la presentación va a ser a modo orientativo. Voy a intentar siempre poner otras pantallas, otro ejemplo. Perdón, ¿podría darle zoom por lo menos? Sí. No tampoco os preocupéis porque luego enviaremos la presentación al grupo, ¿vale? Vale. ¿Se ve un poquito mejor? Sí, gracias. Vale. Sí. vale, pues como ha dicho Rubén, nosotros vamos a intentar, esperamos que no sea muy pesado el curso, porque la verdad para nosotros sí es algo común y algo más llevadero, pero entiendo que para personas que no son de la disciplina, pues sea algo pesado. Pero vamos a intentar voy a intentar hacer que sea un poco aclaratorio, sobre todo porque a la hora de cuando vosotros realicéis búsqueda Entendáis las etiquetas que vienen en, en un registro de cuando aparece eh, etiquetas MAR o ficha SBD y tal. Es un poco orientativo para saber qué significa y de dónde viene todo esto. Lo primero es decir, pues, que es la catalogación, que para nosotros es el pan nuestro de cada día, pues, es una serie de operaciones que, por las que describimos un documento. una Consiste en la identificación y en la selección de los elementos esenciales de los documentos. De la manera más eficaz para la recuperación, o sea, buscando describir un documento en un catálogo, buscando que cualquier usuario lo pueda recuperar. Y la descripción bibliográfica, pues, por tanto, el conjunto de los datos que se obtienen a través de esa catalogación, ¿no? que, que identifica un documento de forma unívoca, sin ambigüedad y, y así permite identificarlo y localizarlo siempre y en cualquier catálogo. Para poder centrarnos y, y verlo un poco con perspectiva, he pensado hacer un poco la historia de la normalización y como veis aquí, pues empezó en los años 60. Bueno, anteriormente se intentó hacer cosas y tal, pero cuando se, se firmaron unos principios que han sido seguidos, a raíz de ellos se han creado todas las normas, fueron en 1961. Eh, estos principios se firmaron en París eh, en una reunión de expertos de catalogación que eh, los congregó la IFLA. La IFLA es la, la eh, Federación de... la Asociación de Bibliotecas y Bibliotecarios Internacional. En estos principios, que era lo que os quería enseñar... A ver. No me sale ahora. Eh, se acordaban unos pasos mínimos a la hora de, de describir el, los documentos. Establecían los, los campos que había que identificar, sobre todo a nivel de autor, de, autor, de entidades, para, para que fuesen más recuperables. Perdonarme porque es que se me estaba. Vale, a ver, si veis esto, que es lo que quiero que veáis. Bien, a raíz de esos principios, voy a poner la presentación, que creo que es más fácil. El, los bibliotecarios se pusieron en, en marcha y, y, y fueron elaborando normativas. Los primeros que, o los que siempre han, han sido más profesionales y han intentado hacer más cosas nuevas han sido los americanos y los ingleses. Entonces, ellos, a raíz de esa declaración de principio, elaboraron las primeras normas de descripción, que son las angloamericanas. Cataloguing Rules, en 1967. A raíz de... Bueno, esas son las primeras que ellos utilizaron en la biblioteca, en la Library of Congress, en, en Inglaterra y tal. Eh, seguidamente, y todo esto a la vez, la IFLA seguía intentando elaborar normas y en 1974 inter, eh, eh, publicaron las ICBD, que son las International Standard Bibliographic Description. Esta ICBD... Ya sí si describen, y más eh, detenidamente, cada área que hay que describir y cada, cada dato que hay que poner de cada área del título del autor. Voy a intentar porque la verdad me gustaría que pudieseis ver lo que... a ver si lo consigo. Esto aquí... Quiero que veáis un poco las ICBD porque así se entienden, se entienden las diferentes áreas. Ah, vale, ya veo, ya encontré. Si se carga. Bien, aquí no sé si lo veis los principios de, de París. Lo vemos, sí. Vale, pues esto es lo que comentaba en un principio. Eh, sí, aquí. lo vemos. Sí, ¿ven? vale, gracias. Aquí veis que lo que se establecía era pues, los principales encabezamientos, cómo se elegían los encabezamientos, las palabras de entrada, los encabezamientos quiere decir los autores y las, las entidades responsables del documento. Cómo se debería de estructurar un catálogo, ya os digo, es que mm, anteriormente no había nada diseñado, ¿no? porque la biblioteconomía en la era antigua eh, se, eh, se consideraba solo una forma de conservar libros, pero no de difundirlos. A partir del siglo XIX XX ya sí su fin es difundir la información. Entonces es cuando se preocupan de cómo hay que estructurar la información para que se pueda difundir y se pueda localizar. Por ello no había antes normas de difusión, de, de, de cómo catalogar. por pues eso, como veis aquí en los principios se ven los tipos de asientos, los tipos de, de asientos principales, o sea, autor principal, los secundarios, colaboradores... Y toda la, la función. Pues a raíz de estos principios se crearon, se crearon, fue elaborando la ICBD. La ICBD, como veis, por la IFLA, que es la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada. Esta es la última versión, pero ya os digo, la primera fue en el 1974. Eh, se, la ICBD, primero, la del 74, era solo para describir monografías. Solo nos daba los datos que había que describir de la monografía. Verás, aquí os, os, os explico. Las áreas que definen, la área de título, la área de edición, la área de tipo de material, de publicación, producción, científica. Os voy a enseñar un ejemplo para que lo entendáis y, y lo visualicemos mejor. Este. Bien, este es el catálogo de Revium, que supongo que os sonará. Como veis, por ello lo que os decía al principio, a ver si se carga. se ve. ¿Se está cargando? Vale. Sí. lo vemos. Tarda un poquito. ¿Se ve ya? Sí, ¿no? Sí. sí. Vale. Pues este es el catálogo de Review, que supongo que lo habréis manejado. Y como veis, aparece ficha, SBD, Mar, Mar, XML. Como os digo, el fin de este curso es que entendáis qué significan esas etiquetas. Bien, pues la SBD, como os comentaba, lo que establece es cómo se pone el título, que después del título, cuando van los autores, va a una barra, el autor se escribe de esta manera, la ciudad de la editorial así, con dos puntos, coma, tal. Establece la estructura del registro. Por eso, como os decía, eh, están las áreas. Está la el área de título y, men y mención de responsabilidad, que es el área 1, el área de edición, el área de descripción física. Estas son las ICBD, ya digo, que las primeras fueron en 1974. A lo largo de los años se fueron modificando y, fueron, y también fueron elaborando ICBD para otros materiales, pues como material cartográfico, Materiales para música, para. Para música, para mapas, para publicaciones seriadas. Bien. Eh, ya os digo, paralelamente eh, se seguían elaborando normas y se publica la segunda edición de las normas americanas. Las normas americanas, las ACR2, lo que son es eh, engloban las ICBD. Y eh, unos capítulos donde se explican los encabezamientos. El encabezamiento es los encabezamientos son las entradas principales, como el autor, la materia, la, la entidad. Esas son las ACR2, eh, ya os digo, inspiradas ya en la ICBD. Eh, en España... Mmm, se estaban igual, pues seguían unas instrucciones así que eh, se establecieron hasta que vieron que como la isla estaba normalizando ya la descripción, que los americanos estaban elaborando unas normas, eh, se decidieron eh, parar en sus instrucciones así varias y crearon eh, publicaron las reglas de catalogación española en 1985, que están inspiradas mucho en las reglas americanas, en la ACR. Y, en, y la ICBD. Os voy a enseñar eh, las reglas de catalogación para que suenen un poco... Bien. Bien, ¿veis la regla de catalogación? Este librito que a nosotros nos ha perseguido durante nuestra, toda nuestra profesión. Pues como veis, os voy a enseñar aquí su estructura. Y sigue como veis las reglas de la ISBD. el área de título, el capítulo 1, la regla de catalogación tiene 17 capítulos, el principal es el primer capítulo porque habla de la descripción bibliográfica general, el resto del, del 2 al 13 eh, eh, se basa en la descripción bibliográfica de materiales especiales, pues monografías, monografías manuscritos, materiales cartográficos, materiales gráficos. Por eso os digo que el principal es el, el capítulo 1, donde habla de todas las áreas en general. Y aquí, como veis, pues eh, se relaciona con la ISBD. El área 1, el área de edición, el área de datos, el área de publicación, de descripción física. Por eso os digo que, que todo sigue una, un, un pasaje, que es primero la ISBD, luego la regla americana y después... Bueno, y en España pues, se hace la, la adaptación de la regla americana a, a la realidad española. El, el fin de todas estas normas, que no sé si lo he comentado, y bueno, es lo que también ha comentado un poco Rubén, la, lo que se busca principalmente es que todos los registros bibliográficos sean comprensibles en cualquier idioma y en cualquier lugar en cualquier biblioteca. O sea, que en todo el mundo se describan de la misma manera para que sean comprensibles y para eh, el fin último, que eso ya lo veremos finalmente con los formatos electrónicos, se puedan mm, eh, llevar a cualquier catálogo, se puedan compartir y... Y compartir en cualquier catálogo que, y, y ahorrar en trabajo, porque por ejemplo lo que se cataloga en una biblioteca ya lo puede exportar a cualquier, a cualquier catálogo y ya esa la otra biblioteca ya no tiene que catalogar. bien eh, a... Disculpa, disculpa, ¿Sí? Inmaculada. ¿Puedes volver a poner la portada de, del libro que estás presentando? Sí. Vale, gracias. Estas son las reglas de catalogación española publicadas por el Ministerio pero os comento que creo que se me ha pasado. Ya os digo, la primera edición fue en 1985 y la última edición revisada es de 1999. Eh, en la gran mayoría de bibliotecas se sigue utilizando este, estas normas, pero ya se están quedando obsoletas, porque ya os digo, son de 1999, la última actualización de la ISBD son de 2011, y que es la ICBD consolidada. Y entonces ya hay algunos campos que no casan, que no, que no, no se identifican. Entonces, en realidad, nuestra, en nuestra tarea diaria tenemos que ir conjugando las reglas de catalogación, lo, lo que sí está vigente, con las la nuevas normas de la ICBD. Eh, esas nuevas normas son el, sobre todo en el área cero, es que no sé. A ver. Un momentillo, Inma, he pegado un enlace en el chat, ¿vale? Donde mm. podéis tener acceso a la regla de catalogación. El enlace es de, de la Biblioteca Nacional, ¿vale? Y ahí podéis acceder a, a estas normas, a la regla de catalogación. Se pueden, Son de libre acceso o la podéis descargar, ¿vale? Vale, gracias. Lo que os comentaba, eh, aunque ya os digo, la seguimos utilizando la regla de catalogación. En la gran mayoría de los sitios, porque ya veréis que es eh, el, la última normativa de RDA y la Biblioteca Nacional ya utiliza RDA, que no sigue en regla de catalogación. Pero este sí es el, nuestro material diario. Y mmm, ya os digo, hay, tiene que, tenemos que conjugar, porque, por ejemplo, el área cero, como veis aquí en pantalla, de las ICDD de consolidadas del 2011, no existen reglas de catalogación española. Existía en el capítulo 1 de de mención de, re, de título y de mención de, re, de responsabilidad, había un pequeño campo, una pequeña indicación del tipo de material que en la última actualización de SBD, pues se ha creado un área, que ahí lo que indicamos es si es un, un libro, un texto, una, un, un audio, un vídeo, se explican otras cosas más detalladas, porque lo que se va buscando, porque, um, ya os digo, como la SBD se fueron creando Varias normas dependiendo del tipo de material, en esta consolidada lo que se ha buscado es que solo haya una norma para todos los materiales, por eso ese, esa creación del área cero, porque ahí es donde se especifica el tipo de material, y la norma sirve para todos los materiales. No sé si me seguí o, o cómo va la cosa. Bien, vuelvo a la presentación. Sí, seguimos. Gracias. Sí, señora. Voy a volver al, a la presentación. Para seguir un poco en el... Aquí está. Vale. Pues ya veis, como he dicho, la, la última edición de la regla de catalogación. 2011, la última actualización de las CSBD. En 2010, o sea, ahí choca un poco con, con la última actualización de, de la ISBD. se publica la RDA, la Resort Description and Access. Las RDA en realidad lo que eh, iban a ser en un principio era la tercera edición de las reglas americanas. Lo que pasa es que viendo el gran cambio eh, que estaba habiendo la Sociedad de la Información y en la información en general, los tipos de documentos, decidieron parar todo y crear unas nuevas normas que ya no iban a seguir ni CBD ni, ni los métodos tradicionales. Y eh, finalmente pues, se crearon la RDA, que lo veremos más adelante, que es um, una normativa totalmente diferente. Estas normas en realidad ahora mismo solo las está utilizando la Biblioteca Nacional y ha empezado hace poco, o sea, en 2019-2020. Todavía no están muy instauradas. Los programas informáticos que, que tenemos a día de hoy las cubren, pero no totalmente. Entonces, eh, como veis también, pues, se tarda mucho en adaptar los catálogos a las, nuevas, a las nuevas normalizaciones. Y luego también podréis ver fácilmente que cuando se crea una norma, ...lo que está catalogado de antes no se cambia. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional os vaya, o en cualquier biblioteca os vaya a encontrar registros... ...que están catalogados con la ICBD de los años 80, otros con la ICBD del 2011, otros con, con RDA... ...entonces, porque no es imposible cuando se crea una nueva norma hacer una catalogación retrospectiva. Bien, aquí como os decía... Es eh, la correlación entre la ICB de consolidada y las reglas de catalogación, como he comentado antes. La, las áreas de la ICB de consolidada, ya veis que son ocho, y la regla, correlación en las reglas de catalogación. Aquí os enseño un ejemplo para que lo veáis y de forma más práctica qué significa todo esto que estamos contando. Cuando vosotros hacéis una búsqueda en un catálogo de una biblioteca, os encontráis esto. Y a lo mejor pensáis, pues, esto está puesto ahí por el libre albedrío, ¿no? sigue la norma, como os comentaba. Eh, Verones y Sandro es el autor que está establecido por el capítulo 14 de las reglas de catalogación. Y eh, por el 14 se dice con quién cabeza y el 15 cómo se escribe. Primero el apellido, coma y el autor. Lo de texto visual sin mediación hemos, es lo que he comentado, que era el área cero de la ICBD. Ahí nos dice que es texto. Antiguamente lo que se ponía era entre corchetes, texto impreso. Pero ya os digo, ahora se pone eh, y en el área cero, la primera área, texto que lo vemos, que lo. Eh, pues, okay, la forma de. de, de de verlo, de tratarlo nosotros, es visual y no necesitamos mediación, no necesitamos ordenador, no necesitamos un reproductor de audio. Eh, el colibrí barra Sandro Veronesi, punto y coma, traducción de Juan Manuel salmerón aljona sería el área 1. Como veis, como he comentado, el área 1 el área establece que primero se pone el título, después una barra, después el autor, punto y coma, si hay otros colaboradores, otro, otras responsabilidades. Pues puede ser el traductor, puede ser el ilustrador, puede ser el director, por ejemplo, en vuestro caso, en tesis, pues sería el autor de la tesis, punto coma, el director y, y otras personas. Como veremos después, el área de edición, el área 2 de, de primera edición, noviembre, el área 3 de publicación, Barcelona, anagrama 2000, el área de descripción física y el área de, de serie. Este es el área de notas y el área de, no, de, números, de números internacionales, el ICBN, por ejemplo. Y este sería otro punto de acceso de, del, del traductor. Eh, no sé, no hemos incluido en este curso la, mucho de, sobre las materias, pero no sé si supongo que sonará la CDU a la hora de buscar documentos, sobre todo físicamente en la biblioteca. Eh, la CDU es un listado, una clasificación decimal universal de materias y que le asigna un número a cada materia. Entonces, son, eh, por ejemplo, el 821 es literatura. No sé si os sonará de, pues, o de consultar catálogos. Esta parte que dice Isma de la CDU es importante sobre todo en vuestro proceso de cuando estéis publicando un artículo científico, cuando vaya a publicar la tesis, vale, eh, el, el, el tema de la selección de las materias. Eh, normalmente el bibliotecario, eh, cuando va a catalogar o no, va a indicar ese, esa publicación en su biblioteca o en su catálogo o en la base de datos, se basa en esos descriptores o en esas palabras clave que nosotros le hemos asignado a nuestro documento. Y en base a esas palabras o a esos descriptores, el... el el que indica ese documento en ese momento lo, lo busca en esta CDU, en esta clasificación décima universal, y es, para, y es a través de, esto, de esta enumeración, esta clasificación, a la que nosotros luego podemos tener acceso a los documentos. ¿vale? De ahí la importancia de que hagamos una buena selección de los descriptores o de las palabras claves cuando estemos redactando nuestro artículo de investigación o estemos redactando un libro. ¿vale? eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que luego eso los bibliotecarios, los responsables de indicación en cada momento van a tener mucho en cuenta este tipo de palabras. Luego, si no, al final os pondremos algún ejemplo de tesauro donde podéis identificar estos, estos términos para que os sea de más facilidad asignarle a vuestro artículo de investigación. Sí, porque como comenta Rune es verdad que es imposible abarcar todas las disciplinas, o sea, nosotros conocemos las principales y, y se pueden investigar, y además la, la CDU es un libro de cuatro tomos, o sea, que engloba bastantes en materias, pero es verdad que cuanto el que redacta un documento sabe mejor que nadie de qué va y de qué materias trata y qué materias puede buscar alguien en, en ese documento, entonces cuanto más facilitéis esa esos datos mejor, porque se clasificarán mejor y se localizará mejor, ya digo, el fin de todo esto es localizar los, los documentos. Bien, la siguiente diapositiva, como veis, es aquí. Ya nos ponemos ya, mmm, lo que os he comentado antes, sobre todo estaba orientado a fichas catalográficas, o sea, fichas de papel. Por eso establecía que es si el punto y coma, la barra y tal, pero pues ya llevamos bastantes años con, trabajando con ordenadores y lo que se eh, creó fue el formato MARC para traducir esos datos a formato legible por máquina, por ordenador. Por, entonces vosotros, en realidad, cuando, cuando encontráis algún registro... A ver, os voy a, voy a poner otra vez la imagen de, del catálogo de review. ¿Veis? Pues en Review diferencia, bueno, el, el formato ficha es el, el que se visualiza en, en la web, formato ICBD, y el formato MARC. Este formato, en realidad, nosotros es como introducimos los datos en el, en el ordenador. Es, eh, todos los sistemas de gestión bibliotecaria ya lo, vienen lo traen incorporado, y entonces nosotros vamos seleccionando el campo y. Eh, metemos la información, introducimos la información según la ISBD o las reglas de catalogación, pero dentro de estos campos. Por ejemplo, el, el área de título, el área que hemos dicho, el área 1 de título y mención de responsabilidad va en el campo 245, que es el campo de título y mención de responsabilidad. Ya os digo, esta es una forma de estructurar la información para que se pueda transferir a cualquier base de datos y a cualquier catálogo. Y a eh, la hora de trabajar con ordenador que vendía es... Eh, es lo, lo, lo esencial, vamos. Os voy a enseñar el, el formato en sí, porque este igual, este es un, un manual, a ver. donde viene detallado cada campo, qué significa cada campo, para qué se, se utiliza. Bien, ¿se ve? Sí. Vale. Sí. sí. Sí. Bien, pues en este aquí podemos ver. Ahí, formato tomar 21. Este que ya veis que son 805 páginas. Porque detalle acá. Cada... Son... Sí, que para que se viera así completo. Lo que pasa es que en esta edición no viene un índice. En el que podáis ver claramente, así más a grosso modo, de qué va, de qué, qué es lo que nos explica. Pero, por ejemplo, os voy a enseñar qué se, qué se explica en el campo ese que he comentado del 245 de mención de título. ¿Qué significa cada, cada indicador que habéis visto? Eh, como veis, pues nos dice que en el 245 va el título, seguido... El primero sería el, el código dólar A, el título correspondiente a nuestra tesis o a nuestro documento. Si tiene subtítulos va con un dólar B, si tiene el autor pues va con un dólar C. Todos estos datos se pueden recopilar en, en este campo. Y así pues con todos los campos de, de información del, del documento. Voy a enseñar de nuevo la ficha y así lo... Mira, Isma, una, una duda que tiene aquí Rafael. Eh, sí. Sobre el campo 852. No sí. sé si, si sabes tú eh, el, qué sí, no. campos posibles que alberga la clasificación. Pues. Pero lo podemos mirar fácilmente. Que el que más usa es el Lo que preguntaba era que si son 852 campos ah, vale. en los que alberga la clasificación. son de, de, 900, ¿no? o sea, van del 00. Del sí. a, a ver, voy a poner la vale, A ver, es que sé que el 852 de... de... no, algo así era de materia, ¿no? Por eso pensaba. Vale, eh, sí, creo sí. que es de algún, en, de algún enlace. Porque el 856 cuando está, por ejemplo, en electrónico y... Sí, pero bueno, es lo que decía Rafa, que es el número de campos que vale, ¿vale? Sí, mira, los campos van, eh, creo que veis lo de review, ¿no? Los campos cero, bueno, aquí, del 0 al 9 del cero, cero, nueve, son campos de control, campos de control mmm, automático, de informático, 100%, vamos. Y del 0, por ejemplo, el 017 es el depósito legal, el 040 es el organismo que está catalogando, o los datos donde están recopilados. El 080 es la materia que os he comentado antes, ese numerito que aparece al final. Este, bueno, aquí no. Ese eh, queda recogido en el 080. Los campos 100, que puede ser el 100 de autor, 110 de entidad, 130 de título, son los de responsabilidad, igual que los 700, que en este caso no hay, pero ahora hacemos, buscamos otro ejemplo y lo vemos. Campo 200, de los campos 200, 240, creo que también, 246 son los relacionados con el título, 260 con la editorial, 300 con la descripción física, 490 con la serie, los campos 500, que en este registro no aparece, pero los campos 500 son eh, el área de nota iría cualquier nota, nota de premio, nota de participantes, nota sobre la edición, sobre el autor... Los campos 600 son de materias, lo que hemos comentado antes de asignarle la materia al documento, pues está el 610 si trata de una entidad, si trata de la Universidad de Granada. Eh, 650 son términos de materia, medicina, trabajo. 651 de geográfico, o Granada, o Madrid, o España. O... Y los campos 700, que vamos a buscar en otro registro versial. Son si hay dos autores. A ver, este por ejemplo, a ver si viene. Eh, no. ¿Veis? Aquí tenemos. Tres autores, encabeza el primero, eso nos lo dicta la y las reglas de catalogación, y los otros dos van a un 700, que son también menciones de responsabilidad. El 852 yo creo que es un pues de dónde se encuentra la Complutense, parece que hay este documento. ¿Quieres aportar algo más, Rubén, tú sobre esto? Luego al final pues voy a poner una serie de ejemplos, ¿vale? Para que quede más visible de todo. Sigue, sigue, Vale. Vale, pues seguimos. Como veis aquí en el catálogo de review, otra etiqueta que se nos marca es Mark XML. Mark XML es la, la, la actualización o, o el siguiente paso en Mark. XML lo que está pensado es para que los registros se representen en XML, para los catálogos web. Eh, ya, pues como vosotros sabéis y trabajáis con ellos, ya todo va a, a un ambiente web. Entonces, eh, es para que se puedan visualizar en un entorno web. Pero como veis, siguen marcando la etiqueta de, del formato MAR. Lo que pasa es que ya está metido en un lenguaje HTML o XML, mejor dicho. El futuro o el siguiente paso de, de MAR es frame. lo que pasa que porque MAR21 no se adapta 100% a las RDA, no cubre todos los campos, no cubre RDA, no se puede, eh, no se puede identificar en, totalmente en MAR21. Entonces se está elaborando otro formato que es Bigframe, pero ya os digo, ese todavía está en desarrollo, a lo mejor pues, lo están trabajando los americanos y tal, pero aquí todavía no, no ha llegado, seguiremos utilizando el MAR21. Y... Ah, bueno, os quiero comentar un poco, porque creo que no lo habéis comentado así mucho, el, el fin y también ya con esto cerramos la catalogación así más tradicional, eh, el fin de RDA, que es ya os digo, es el futuro, pero que vamos poquito a poco, eh, lo que establece es que eh, se vayan eliminando, por ejemplo, aquí en este registro que vemos Madrid SN, pues eso en RDA no se, no se consideraría, lo que RDA va buscando es que se eliminen abreviaturas latinas, porque esta es Sinenine, por ejemplo, y RDA establece que se ponga lugar de edición no identificada. ¿Qué pretende con esto? Que se pueda recuperar por un lenguaje eh, no tan estructurado, sino por el lenguaje del usuario. Eh, no se desaparecen las abreviaturas de página. Lo, lo que se intenta es una estructura más, más flexible, que se adapta a la descripción de cualquier recurso analógico y sobre todo para to cualquier contenido de medio. Y para que, pensando sobre todo en el, en el usuario, para que el usuario le parezca más fácil identificar, porque a lo mejor, ser pues, una persona que no está tan habituada a ver esas, esas abreviaturas, pues, dice, ¿qué, ¿qué me quieres decir con N? Pues, en RDA, pues, te lo deja claramente escrito, que es que no sabemos cómo se llama o que no, no está identificada la, la editorial. Y ese es... Eh, ...el fin de RDA y el futuro en la descripción bibliográfica. Que es verdad que a lo mejor puede romper con tanta normalización que ha habido hasta, hasta ahora... ...pero mmm, se intenta adaptar a los nuevos tiempos de, de la web semántica... ...de que todo se recupere, de facilitar la tarea a, al usuario. Y hasta aquí más bien es los catálogos tradicionales. O sea, la ficha, la norma ICBD, las reglas de catalogación... Eh, lo más moderno, más XML, pero eh, a ver si no sé si lo estáis viendo Sí, estáis viendo el repositorio, ¿verdad? Sí Vale el, el, En la actualidad, bueno, en, en la biblioteca universitaria, sobre todo, que es la que vosotros eh, manejáis pues sabéis que tenéis el catálogo de, de la biblioteca tradicional donde encontraréis los, los libros físicos, donde encontraréis las revistas en papel, las videograbaciones, etcétera. Pero eh, sobre todo vosotros que estáis en el ambiente de la investigación, donde eh, más encontraréis y buscaréis informaciones es en el repositorio. El repositorio local que alberga es toda la, la información institucional de la universidad de cualquier organismo. Hoy en día, eh, a raíz de las diferentes leyes sobre ciencia e investigación, se exige que todo lo que ha sido financiado con fondos públicos de investigación eh, se deposite, todos los resultados de esa investigación se depositen en un repositorio abierto para que sean consultables por cualquier persona. Entonces, eh, claro, se abre otra, otra opción y otra versión con qué describimos esos documentos. Aquí ya no se utilizan reglas de catalogación, no se utilizan ICBD, no se utilizan estas normas que ya os digo, estaban pensadas por, para los catálogos tradicionales. Aquí lo que se utiliza es Dublin Core. Dublin Core es un. A ver, que os voy a poner la. Es un modelo de, de metadatos con los que se intenta describir la información que, que tenemos. Este modelo de metadatos se puede usar en diferentes sistemas para describir cualquier cosa, porque de hecho se utiliza en el ambiente de archivos en el ambiente de museos se, se, se utiliza para describir todo, porque lo que se busca es repositorios generales donde, que alberguen cualquier tipo de documento. Ya puede albergar un papel, un artículo de revista, un documento electrónico, una fotografía, un cuadro... Eh, busca... Todo, el englobarlo todo. Y entonces se desarrollaron eh, los metadatos, el modelo de metadatos Dublin Core. Como veis, que si vosotros os buscáis aquí en el, en el Digiboot y le dais a mostrar el registro completo del ítem, porque aquí lo que veis eh, es una vista web, así bonita y tal, pero internamente lo que está en lo que está descrito es en Dublin Core. Y estos son los principales campos. Os voy a enseñar primero, para que sea más claro, los campos de Dublin Core. Dublin Core en realidad está eh, estructurado en 15 campos, son 15 campos principales. Aquí está. Que se. Eh, se podrían estructurar pues, en campos relacionados con el contenido, con la propiedad intelectual y con el documento en sí. Y esto será lo que encontraréis sobre todo. Eh, título, materia, descripción, la fuente, el tipo, la cobertura. La cobertura sería materia geográfica, se podría más o menos eh, comparar. Sobre propiedad intelectual, pues el, el creador. Eh, como veis aquí, Dublin Core sobre un mismo campo... Mete todo. Creadores, pues autor, el pintor, el, el traductor, cualquier, cualquier persona que, que ha creado la, la obra. Publisher por el editor, contributor, que se refiere pues, cuando son más de, de un autor, o cuando, eso, cuando está el traductor o cuando está el ilustrador. Los derechos y ya los datos más... Más sobre ese documento, pues la fecha de publicación, el formato, algún número de identificación y el idioma. Estos son los campos principales. A ver, aquí me voy. Nos pues vamos a ir a y lo veis. Si os fijáis todo este tipo de campos que está mostrando Irma, eh, a la hora cuando estamos re rellenando cualquier formulario, bien sea de CVN o lo, insertando los datos, pues, por ejemplo, en TSEO si tenemos que meter en la tesis y tal, ¿vale? Si veis, todos estos campos se basan en, en la norma que estábamos describiendo Irma, según la regla de catalogación, ¿vale? Según la una, una norma de descripción bibliográfica, ¿vale? De ahí la importancia de eso de que cada vez que vayamos rellenando uno de estos campos lo hagamos de la, man manera, de la manera más fiable y precisa para no tener, como decía en un principio, no, que no haya ambigüedades a la hora de recuperar documentos o acceder a, a toda la información. Sí, la, la principal meta es que todo esté lo más normalizado posible. O sea, no podemos utilizar dentro de lo que cabe un, un lenguaje libre, totalmente libre, intentar pues, recurrir a fuentes, como ha comentado antes Rubén, que ahora veremos fuentes de, de listas de materia, de ver realmente cómo se pone el autor, cómo se, se escribe la fecha y tal, porque para intentar que todo esté lo más normalizado posible. Porque ya os digo, por ejemplo, esta tesis, se, eh, eh, o sea, la idea es que, se unifiquen repositorios, que se creen catálogos colectivos y, y se puedan transferir unos datos de un catálogo a otro de la forma más fácil. Entonces, es rellenando básicamente lo, los mismos campos. Y ya veis, como aquí yo he comentado antes, los campos que, que nos aparecen. El identificador con el ISBN o, el, o la dirección URI, la fecha, el contribuidor, la universidad, autor. No sé, yo, no, nuestra idea principal era eso, que cuando vosotros vieseis esto, supieseis más o menos de, de dónde viene. La editorial, los derechos de las Creative Commons, el título, el tipo de, de documento. Y bien, básicamente la teoría era esta, no sé si tenéis alguna duda, porque la idea era pues, hacer a lo mejor alguna búsqueda en el catálogo o si quieres Rubén, pues os enseñaros un poco de listas de tesauros y de materia para que entendáis qué, qué es la información que se muestra en un catálogo bibliográfico y, y por qué y, y cuál es la idea de, de que se muestre esa, esa información de esa manera tan estructurada. Si queréis comentar algo, tú Rubén? Vale, bueno, esto es lo que decíamos. Esto es sobre todo eso, para evitar, como siempre, ambigüedades y duplicidades. Imaginaros que nosotros hemos redactado un artículo científico, ¿no? Y, y si lo metemos, por ejemplo, en nuestro perfil de Google Scholar, lo hemos metido de una manera, y ahora eh, la biblioteca de la Universidad de Granada lo cataloga de otra manera. Entonces puede ser que nuestro documento se vaya eh, repitiendo de diferentes maneras, ¿no? Y si queremos tener más visibilidad sobre nosotros mismos, lo ideal es que esté todo unificado en una sola, de una sola manera. De ahí la importancia de la normalización y de las reglas de catalogación, ¿no? eso para unificar criterios Si quieres, de, deja de, de presentar a Inma, yo le pongo una serie de ejemplos de, eso, de la importancia de dónde poder identificar descriptores para poder eh, describir mejor el contenido en nuestras publicaciones de cómo poder normalizar nuestro nombre de autor, ¿vale? Que, como habéis visto, según las la, la, la normas de la normalización de la ISBD o el mar 21, uno de los puntos de acceso a un documento, no a una publicación, es muchas veces a través de, de, del nombre de, del autor. Entonces, si no tenemos bien normalizado eh, nuestro, el nombre del autor, siempre vamos, vamos a tener problemas. Voy a compartir yo. Vale, os tengo, supongo ya estaréis viendo mi, mi pantalla. Y esto es, mira, si, si vosotros ponéis en internet portal, no sé si lo habremos visto en otros cursos, pero es bueno, nunca viene de más que lo volvamos a ver, ¿vale? Si ponéis en Google portal acceso a WOS, el portal de la CEFIP, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y en este portal... es... Creo eso. Siempre hago mención que les estoy a siempre a este recurso, a esta página web, que siempre vaya a tener acceso a, a voy aquí, a una sección de formación donde, donde podéis obtener diferentes cursos sobre la base de datos de WebSaya o la base de datos de Scopus. ya lo hemos dicho mil veces, que son bases de datos en las que tenéis que ser prácticamente especialistas en el uso de esta base de datos. Y aquí lo que os queremos enseñar sobre todo es la parte de, de servicios. Eh, pues le dais al botoncito de servicio, información para investigadores y en la opción que aparece recomendaciones de uso, ¿vale? Aquí aparece un documento que está elaborado por unos miembros del grupo de C3 eh, de METRI, de un grupo de investigación de la Universidad de Granada, ¿vale? De unos compañeros que trabajan con nosotros. Aquí aparece un documento, documento normalización de autores, y si pincháis, si no también os puedo pegar el enlace. En, vale es un documento nos nos da una serie de consejos de cómo poder normalizar vuestro nombre de autor ¿para qué? para evitar lo que os decimos evitar ambigüedades y que no tenga duplicidad en mi nombre y vaya por ahí difundiéndose en la red pues mi publicación de diferentes maneras ¿vale? esto sería como estamos diciendo estamos hablando de una norma, de, de unos criterios de normalización que para evitar eh, ambigüedades no, eh, exigen normalmente que uno de los puntos de acceso sea la, de, eh, la localización de un documento a través del nombre de autor. Pues eh, este documento nos va a ayudar a, a, cómo aquí por ejemplo si veis el ejemplito que nos pone, las diferentes variantes que puede tener una persona que tiene un nombre comple bastante complejo, ¿no? que tiene apellidos, que tiene eh, palabras entre entremedia de los apellidos, ¿no? pues nos da una serie de consejos de cómo poder eh, normalizar ese nombre de autor. Este documento eso os va a ayudar a poder ir a normalizar vuestro nombre de autor, también a poder normalizar el nombre de la institución con la, en la que estéis trabajando y también incluso también una recomendación de cómo normalizar un correo electrónico, ¿vale? Por eso es lo mismo que decimos, porque ya todas las bases de datos trabajan con un etiquetado, eh, un marcado, ¿no? Que es lo que se basa la descripción bibliográfica y es por lo viene a ser, al final, el punto de acceso a la información que, que tenemos a través de la red, ¿vale? Entonces, echar un vistazo a este documento, el que, os, en el, el, de, el que os va a ayudar, sobre todo, a normalizar vuestro nombre de autor. Eh, os quería también enseñar aquí un ejemplo. Esto es un ejemplo. Estamos hablando de la clasificación, ¿no? De cómo clasifican las bibliotecas, la, la, los documentos. Pues aquí tenéis un ejemplo de, de clasificación, sobre todo esta es para el área de Ciencias de la, de la Salud. Esta es de la National Library of Medicine, como decía Isma, eh, casi siempre van 20 pasos por delante los americanos en, en el tema de confección y normalización. Entonces, es eh, una manera de ellos, de, ello, de, ello, de cómo clasifican también los documentos, eh, sobre todo en, en el área de Ciencias de la Salud. Me podéis echar un vistazo al enlace, eso, como decía, no os preocupéis porque os enviaremos también la presentación, incluiremos todo este tipo de enlaces y le, le podéis echar un vistazo. ¿vale? Bueno, esto lo que os digo también os puede ayudar a vosotros a que clasifiquéis vuestro propio documento. Cuando estéis redactando el artículo científico, la tesis, o cualquier otro trabajo, normalmente siempre os van a exigir que estos este, este documentos eh, tengan una serie de descriptores, no palabras clave. Que, como decimos, ¿para qué? Para que lo identifiquen dentro, para que se puedan identificar dentro de un catálogo o dentro de una base de datos, a través de los metadatos y tal, ¿vale? Entonces, este, esta página os puede ayudar a identificar materia y eso, asignársela a vuestro documento y que luego sea además más, más accesible no o más localizable vuestra documentación, ¿vale? Esto es lo que venimos diciendo. Esto entra, todo esto que estamos contando entra dentro de lo que es el análisis documental y no viene a ser por la manera de la que luego pueda ser más, de más fácil acceso o la, nuestros documentos a través de la web. Si yo hago una consulta en un catálogo de una biblioteca, en el repositorio de la, de la Universidad de Granada o en una base de datos, si no he dejado bien claro cada uno de los campos los que me exigen, eh, no represento bien el contenido de mi publicación, difícilmente va a ser recuperable por otros investigadores, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas nos puede, nos puede ayudar. Creo que tenía por aquí, eh, a ver si lo veo. Tenía varias pestañas abiertas. Este, este es un ejemplo que igual que nos he enseñado Isma, ¿vale? Es eh, un formato etiquetado de cómo ya las bases de datos representan la información. ¿no? Nosotros eso, eh, de manera visual siempre lo vemos de, de lo vemos de manera visual que no nos puede hacer daño a la vista, ¿no? pero eh, para que pueda ser representable la web eh, siempre se refleja en un formato etiquetado, como este que veis aquí. ¿no? Bueno, y como bien decía ella, cada uno de los campos viene representado, por, bueno, aquí en este caso tenemos el ISSN, el título de la revista, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo, esto, como decimos, se basa en, en, en unas normas, en las normas de SBD, NERMARC, todo este tipo de normas que he estado explicando. Entonces, cuando yo hago una consulta en Internet, si lo que quiero buscar es buscar por nombre de autor, pues como tengo una etiqueta que me pone autor, directamente la base de datos lo que me hace es que me lleva a... a al, al autor donde aparece esa etiqueta, ¿vale? Si lo que quiero buscar por, como viene aquí, por afiliación, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, por, por, por, por keywords, si quiero identificar un documento por palabra clave, pues lo mismo, ¿no? tan este, normal, lo que nos exigen o no, lo que nos vienen a decir es que aparezca representado de esta manera, ¿no? Para que en el momento que yo hago una consulta en la web, pues me, me diga, le estoy diciendo, quiero que me busquen la palabra clave garden hace directamente el motor de búsqueda, busca dónde aparece la etiqueta keyword y busca por la palabra que, estoy, que quiero buscar. ¿vale? Entonces, de eso, la importancia de tener siempre identificado ¿no? o que tengamos bien normalizado por una serie de campos, sobre todo los principalmente en los que suelen eh, eh, en los principales campos de búsqueda ¿no? en la base de datos y donde principalmente se refleja el contenido de nuestras publicaciones, eso va a ser sobre todo el título, la, la palabra clave, la skateboard, ¿vale? Y el nombre del autor, que esté bien normalizado con esas normas que he enseñado. Y bueno, y en sí a nosotros eh, lo que nos interesa sobre todo, a, y el fin de, de este curso era pues que, la, que tengamos presente la importancia de este tipo de normas que ya en sí se basan también, eh, en otro tipo de normas de descripción bibliográfica como pueden ser a la hora de redactar la referencia bibliográfica o la bibliografía de una publicación vale no viene a ser más que una derivación de, de estas de esta normas vale y eso conoceréis los estilos bibliográficos que exigen cuando vaya a publicar un artículo científico como puede ser la norma Vancouver eh, la, la APA la Chicago eh, Dependiendo ¿no? de cada biblioteca, de cada revista a la que vaya a publicar, siempre va a salir un estilo bibliográfico diferente, ¿vale? Que no viene a ser eso, una derivación de esta normalización de la que estamos hablando, de esta descripción bibliográfica y que se basa en una norma, que es la norma eh, ISO 690, ¿vale? Entonces, todo este tipo de, de etiquetado y normas, pues, se derivan de esto, ¿vale? Entonces, eso que la tengáis en cuenta y presente... Y bueno, como estoy hablando de, de intentar identificar las palabras clave Inma ya no había dicho que le echase un vistazo y creo que había, por ahí había puesto el enlace de la CDU, ¿no? donde podéis identificar diferentes palabras dependiendo de, de la materia en la que estemos trabajando, o la disciplina en la que trabajemos. Os he enseñado también la de la National Library of Medicine. Y para el área de la ciencia y de la salud también está esta web, ¿vale? el portal regional de la Biblioteca Virtual de Salud. Os pego el enlace. Y aquí, eh, aquí sobre todo, lo que nos interesa para identificar descriptores, vale, este está enfocado en la de ciencia de la salud, pero sobre todo para otras disciplinas como pueden ser ciencias sociales, también hay alguna palabra que puede identificar aquí. ¿vale? Aquí lo que nos interesa es el, el, el DEX, los de, descriptores en ciencia de la salud. Nos bueno, aparece un, un, un cajón de búsqueda en el que simplemente nosotros tecleamos lo que es la palabra que queremos identificar y entonces eh, son las palabras esos que normalmente aparecen en las diferentes bases de datos para clasificar el contenido de nuestra publicación. ¿De acuerdo? Eso, vosotros le echéis un vistazo a esta página. Eh, os pego el enlace directo a, a este, ¿vale? Y vale, aquí estamos hablando de eso de... Como, sobre todo eso, como sobre todo en el ámbito de la ciencia de la Salud, eh, está eh, donde más se, publica, más se publica, donde más se investiga, ¿no? entonces hay un seigo ¿no? en, en, en esta disciplina. Eh, existen otros tesauros mmm, eh, para otras disciplinas, ¿vale? También para ciencias sociales, humanidades, y ese le podéis echar un vistazo si simplemente ponen en Google eh, tesauro CSIC. Eh, tiene que salir, ¿vale? En la prima, si ponéis en Google, Tesauro tesaurocesis, os va a salir un listado de diferentes tesauros por, disciplen, por diferentes disciplinas que os va a ayudar sobre todo también eso, para identificar términos, palabras clave o descriptores para poder describir vuestras publicaciones científicas, ¿vale? Que volvemos a insistir, que no viene a ser más que términos que van a ayudar a los a los que están indexando en una base de datos, a los, que, a los que pican los datos dentro de una base de datos, que puedan ayudar a otro investigador a recuperar nuestro documento. ¿vale? Todo este proceso, sobre todo, nos ayuda eh, pues, cuando estamos redactando el artículo científico. Si queremos depositarlo en el tesauro, en el repositorio de la biblioteca, pues ya la biblioteca en sí nos, ha, nos da una serie de recomendaciones de cómo poder eh, insertar. Nuevos, o indexar nuestro, nuestra publicación dentro de la biblioteca. Y para los que estamos, ¿no?, a lo mejor inmersos en el mundo de la, de la tesis, eh, si pones también en Google, eh, así pones tal cual, obligatorio de teseo Yo eh, fue una búsqueda que hice así rápida, ¿vale? Obligatorio de existeseo, y me salen una serie de, de, ¿no? de enlaces y a, a, la, la importancia de. De, del, del trámite de la tesis, ¿no? O los pasos que tenemos que seguir a la hora de publicar nuestra tesis. ¿no? Ya en la Escuela de Postgrado de la Universidad de, de Granada nos da una serie de recomendaciones de cómo depositar la tesis eh, en, en Teseo, ¿vale? Que es la base de datos donde se depositan las tesis. Que Teseo se sigue también por las normas de ISBD más, más o menos, ¿vale? Que nos da ahora una serie de campos en los que tenemos que insertar. Por, por cada uno de los campos de nuestra, la descripción bibliográfica de nuestro documento para que sea visible dentro de esa base de datos, ¿no? Entonces, aquí en esta página de doctorado, ¿vale? Os también el enlace. Nos, nos habla, es una guía de cómo, cómo poder depositar la tesis en, en esta base de datos. Eh, en muchas universidades eh, no he llegado a leerlo completo este de la Universidad de Granada, pero, por ejemplo, en esta de aquí de, esta creo que es de la Universidad de Cataluña, sí ponen o recomiendan o, o dicen que es obligatorio que antes de formalizar o de presentar la tesis es obligatorio presentarlo en teseo, ¿vale? entonces pues es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Bueno, y con esto quiero decir de que una vez que vayáis, que tengáis que depositar la tesis en teseo para que… Esta sería la base de datos de Teseo, donde tendréis que depositar la tesis, ¿vale? Entonces, aquí vienen una serie de campos que es lo que se basa, que es lo que ha explicado Isma, ¿vale? Que lo, por los que se rigen las normas ISBD, ¿vale? O una derivación de esa norma, ¿vale? Para que puedan ser visibles en el catálogo de, de esta base de datos y en el que por pues, pues, otros investigadores, ¿no? otros compañeros, otros alumnos, alumnas que estén interesados pues, en localizar vuestra tesis, puedan identificarlo dentro de esta base de datos, ¿vale? Entonces, imaginaros que estáis inmersos en el proceso de presentar la tesis y obliga a vuestra universidad para antes de presentar la tesis, eh, eh, que tiene que estar depositada en Teseo Pues ya viene aquí la opción esta que aparece aquí, registro como doctorando, ¿vale? Simplemente tendréis que pinchar, os tendréis que registrar, y ya aparecería una serie de, un formato etiquetado más o menos como el que hemos visto anteriormente como nos ha enseñado Isma, en el que tenemos que ir rellenando los campos, ¿vale? Los campos que nos, nos va diciendo la, la, la, base, la base de datos, ¿de acuerdo? Eso, de todas maneras, eso, es como os decía, este tipo de, de campos, este formato etiquetado, este marcado, que no viene a ser eso como que nos va a ayudar luego como punto de acceso, eh, de, a los documentos, no, os los vais a encontrar ya en todo, en todo tipo de convocatorias cuando vayáis a rellenarlo Si estáis rellenando un CVA, eh, en este caso la tesis de deseo, si os, os vais a meter vuestras publicaciones en el repositorio de la Universidad de Granada… Todo esto se basa a al final eso, en, una, en unos campos, en un etiquetado, en una normalización que, que, que os va a ayudar sobre todo eh, a poder incrustar o rellenar los campos de manera más fácil. Como ha enseñado Inma, es un proceso mucho más complejo que ya lo que es la base de datos y aparentemente ya no lo ponen mucho más fácil para que visualmente nosotros podamos acceder o podamos rellenar este tipo de etiquetas, ¿vale? Pero eso, internamente eso requiere, no sé, de paso, una serie de complicaciones que, que, bueno, como ha ido derivando a cada vez, él no lo pone más fácil. Si no, pues, imaginaros hace 20 años era este tipo de cosas casi prácticamente imposible. Pero, bueno, gracias a la normalización esta de la que estamos hablando, eh, nos viene estupendo. Entonces, eso, tenerlo también en cuenta, que también este tipo de normas, aquí, por ejemplo, Einar nos dice de qué año la APA, la séptima edición, no, no sabría decirte, pero un par de años sí puede ser. Si dice Francisco 2010, pues sobre ahí, sobre ese año creo que es, 2019, ¿vale? Que eso, al final todo este tipo de normas de las que estamos hablando es una derivación, ¿vale? O de lo que derivan luego otra serie de, de descripciones de bibliográficas, como puede ser, como hemos dicho, Vancouver, vale, si estamos trabajando en el ámbito de ciencia de la salud, APA, si estamos trabajando en el, en el ámbito de ciencias sociales, Chicago, bueno, está más bien enfocado a lo que es el ámbito de, de las humanidades. Pero bueno, siempre recomendamos que os leáis las normas de publicación de, de la revista porque luego cada, cada norma tiene su propia derivación dentro de la revista, cada una es de su padre y de su madre, ¿vale? Entonces eso, echarle un vistazo siempre a esas recomendaciones y que eso no viene a ser al final que es toda una derivación de, de estas normas o esta normalización, de esta descripción bibliográfica que hemos, que hemos visto, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna duda. Eso, eh, yo creo, supongo que todo esto que hemos, estamos contando aquí ya irá derivando en otra serie de cursos, ¿vale? Eh, como, por ejemplo, mirad aquí, tenía también tenía un ejemplo de la universidad de... A ver, ¿dónde lo tenía? Aquí. Esta es de la Universidad de Valencia, ¿vale? Que ya sus propios alumnos le, les dan un unas recomendaciones, ¿no? unas pautas de catalogación uh, de cómo catalogar las tesis de, dentro de su catálogo, ¿no? ¿Vale? Esto si queréis le podéis echar un vistazo también no sé, es de la Universidad de Valencia. Por pues, le echéis un vistazo eh, eso, para que veáis que, eso, que, se sigue, que se rigen por estas normas ¿vale? pues, y nos van diciendo ya de cómo poderlo poderlo ingresar dentro de, de, de, de su catálogo y aquí como veis, pues más o menos lo que nos ha enseñado Inma este es el formato MAR que va por números, ¿vale? Que esto es lo que hace eso, que luego aquí aparentemente nosotros no lo vamos a visualizar así, luego cuando aparezca de manera visual en la página web nos va a poner de manera más, más bonita, ¿no? Porque si yo lo veo y no tengo ni idea de este tipo de etiquetado y esta normalización, pues, posiblemente no me entere de nada. Pero claro, lo que hacen ya eh, con los, los diferentes informáticos, ¿no? Pues lo, lo dejan de manera más visual, ¿no? Y más clara, ¿vale? Entonces eso, que más o menos quede, quede claro que todo este tipo de procesos se basan, que no es que se hace por libre, por libre albedrío, sino que seguimos unas normas, unas pautas, ¿vale? Y por una serie de campo etiquetas, que, que no viene a ser otro que eso que se basa en esta norma. Si queréis, bueno, eso, lo que quería decir es que este curso lo que pretendemos es que se, de aquí pueda derivar ¿no? a otra serie de cursos de cómo ya poder describir eh, de manera práctica ¿no? eh, o realizar algún ejemplo de, de cómo catalogar un, un, un documento, eh, bien sea en el formato que sea, o, o como hemos hecho otras veces. ¿sí? Hay otros cursos dentro de la iniciativa de ellos, sigo publicando, de cómo elaborar bibliografía, ¿no? Con, bien, elabor, eh, eh, gracias a los gestores de referencia. Eso si queréis, vamos, os lo abro aquí rápidamente, que lo hemos visto, creo, alguna vez, ¿no? El gestor de referencia Zotero o Mendeley, pero eso para que veáis os voy a enseñar, eh, lo tengo aquí, creo. Para que veáis que en todos estos campos o este etiquetado del que ha estado hablando Inma, pues se refleja al final en, en los gestores de referencias, que son las herramientas que hemos utilizado normalmente, ¿no? Os hemos enseñado en otros cursos, que son los que nos ayudan a redactar la referencia bibliográfica. Entonces, eso, imaginaros que nosotros hemos, tenemos estamos trabajando con una bibliografía, ¿no? A ver si se me carga. Aquí, vale, estamos trabajando pues con este, por ejemplo, un congreso y este y en esta parte de aquí, este etiquetado que veis aquí, es el que, del, que, del que ha derivado de las normas de esta ISBD, de este mar, ¿vale? Y aquí en este gestor de referencia no me lo aparece en este, en este formato etiquetado, ¿vale? Que no viene a ser algo muy parecido a la ficha catalográfica que decía más, que aparece. Chau, un formato papel que ha aparecido toda la vida en una biblioteca o, o la ficha que aparece en el catálogo de, de manera visual, ¿no? en, en internet, en el catálogo de la biblioteca, ¿vale? Pues esto es una derivación a, a este tipo de normas, ¿de acuerdo? Bueno, ya si queréis, dejamos de compartir y si tenéis alguna duda voy a mirar rápidamente... El chat, por si se me ha quedado, he intentado responder las dudas que teníais por el chat, pero no sé si habrá quedado alguna. No, creo que está todo resuelto, más o menos. Vale, de todas maneras eso, como algunos por ahí arriba eh, queríais, eh, la presentación la vamos a colgar lo que en el grupo de Telegram. Algunos decíais que cómo poder acceder a ese grupo de Telegram, creo que algún compañero puso el enlace a cómo acceder a, a Telegram, ¿vale? Eso, cualquier duda que tengáis, también la resolveré, podemos resolver a través de Telegram. Y si queréis a eso algún, bueno, eh, que ampliemos esta sesión, es bastante reducida, son bastantes normas, eh, creo que es bastante complicado, por eso si queréis que avancemos, podemos ampliarlo, pues nos lo vais diciendo a través de Telegram. Y podemos eso, pues, hacer a lo mejor más cursos sobre cómo redactar una bibliografía, cómo poder catalogar, ¿vale? Vosotros ya nos lo vais diciendo. Y sin ningún problema, eso, normalmente, cada vez que tenéis alguna duda o, o queréis que, que indagamos más en algún tipo de curso, siempre, siempre lo estamos logrando. ¿De acuerdo? Pues, no sé si tenéis alguna duda. Rubén, inmaculada, yo tengo una, sí. una duda. Bueno, sí. buenas tardes. Me llamo Ángela, me llamó mucho la atención lo de la normalización del nombre, pues nosotros lo que, sí. pues, tenemos apellidos eh, pues en español y yo he notado que en los distintos buscadores siempre se me coloca el segundo apellido González, en vez de mi primer sí. apellido Agudelo, entonces yo sí. quisiera saber, pues ahí estaba revisando el documento que ustedes compartieron, cómo hacer esa normalización, porque cada vez que veo, por ejemplo, yo trabajo con sotero, y cuando sí. bajo mis publicaciones en Sotero, aparecen hasta tres y cuatro variaciones de mi nombre. Pero me han dicho que siempre debo firmar los artículos de investigación, siempre de la misma forma, pero aunque, aunque siempre he tratado de firmarlo de la misma forma, siguen apareciendo tres y cuatro variaciones de mi nombre completo, ¿no? Ángela Lucía Gudelo González. Entonces quisiera saber cómo qué estrategia hacer para evitar esto. ¿no? en las fichas de, de estos buscadores. Gracias. Sí, mira, eh, nosotros ya lo que normalmente recomendamos a, a, a todos, ¿no? Bueno, claro, si, si ya ha empezado a firmar con un, con un nombre, lo ideal es ya que a, a partir de ahora empiece a, como a firmar con otro nombre, ¿no? Me ha dicho que es Gudelo González, pues yo lo que trataría es de Gudelo guión González, y, y a partir de ahora siempre que empiece a firmar así. O Entonces, sea, ¿qué pasa con, la, con las publicaciones anteriores que no ha firmado así? Que como dices, eh, por las diferentes bases de datos y sobre todo eso por el seco que hay anglosajón, en que es, normalmente solo hay un apellido, pues eh, no nos va a recuperar siempre por, de la misma manera, ¿no? Lo que existe en, sí, ¿no? en algunas bases de datos es que podemos escribirle a esa base de datos y decirle que, que, que a lo mejor hay una, una publicación en la que tiene tu nombre ahí duplicado, ¿no? Decirle que esa publicación se deriva a otro nombre para que siempre te lo asigne a ese mismo, número, a ese mismo nombre, ¿no? Eso en es la base de datos de WebOSAI en el Scopus, eh, hay, existe esa opción, ¿vale? En la que te puedes poner en contacto con la base de datos y decirle que la publicación en la que a lo mejor te aparece como González, ¿no? Que no se te asigne a como si fuese otro autor distinto a González, sino a, a, a la nueva asignación que le ha hecho, a gudela-gonzález, ¿vale? Entonces, el consejo que siempre hacemos a los nuevos investigadores o, bueno, más o menos que puedan estar consagrados, eso, que intentemos cambiar eh, este nombre por eso, para que a, a futuro no haya esas ambigüedades de que decimos. Sobre todo eso, por lo que decimos, que como tra estamos trabajando aún en una normalización, ¿vale?, que, por eso, que, que sobre todo para, para nosotros va, va a ser fundamental eh, para tener más visibilidad en la, en la web, ¿no? es lo que dice, ¿no? ya las diferentes bases de datos están identificando tu nombre como dos, incluso tres autores distintos. Pues entonces, eso, cuando vayan a hacerme un recuento... Eh, a cualquier agencia de evaluación que quiera ver mi... Eh, hacer un análisis de mi resultado de investigación, si hacen una consulta en la web, no me van a identificar a mí de una manera, me van a identificar de tres autores distintos. Entonces, los, resu los resultados van a variar mucho. ¿vale? Entonces, lo ideal es eso. Que a partir de ahora, eso ya tengamos bien normalizado nuestro nombre de autor y si la base de datos no lo recupera, pues eso, podemos ponerlo en contacto con las diferentes bases de datos para decirle que no lo unifiquen o si no, si generamos, por ejemplo, el propio perfil de Google Scholar, eh, en el propio perfil de Google Scholar podemos unir esas ambigüedades de publicación, que nos la unifiquen en una. Para, para así también eso, que eso nos va también a facilitar el recuento de citas. ¿Vale? Para que en un solo perfil tenga contabilizadas todas mis citas y no tenga citas dispersas en varios autores, en las diferentes variantes de autor, ¿vale? Bueno, no sé si te he solucionado algo, ¿vale, Ángela? Gracias, sí, gracias. Sí, a nivel bibliotecario es que en base de datos yo creo que, que van por otro, por otro camino. Eh, sí, a nivel literario de pasa lo, lo, mismo. lo mismo, de que si por ejemplo el primer libro el autor lo ha publicado con su nombre, solo con la inicial, pues claro, solo podemos poner la inicial. Pero a lo largo de que se vayan publicando más libros ya se hace un estudio y se ve cuál es el más frecuente y ese es el que se establece como, claro. como el oficial. Pero claro, cuanto más lo facilite el autor mejor, pues, publicando siempre de la misma manera. Este mismo ejemplo se da se ha dado incluso con, con Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Vale? que te, te, te, se han identificado un, ya un, un autor súper consolidado, ¿no? Como Miguel sí, de Cervantes. firmó con diferentes nombres hasta que, se que se Como diferentes puntos de acceso en diferentes bibliotecas, con diferentes variantes del nombre, como Miguel de Cervantes, Cervantes como Miguel, Saavedra como Miguel de Cervantes. Todas las posibilidades que tenga os lo podéis encontrar en los diferentes catálogos. ¿vale? Entonces, de ahí la importancia... Bueno, aquí la culpa no la tiene Miguel de Cervantes. Vale, aquí la culpa sobre todo la tiene el, el que indexa la base de, da, de datos, eh, el que ha indexado ese documento en, en ese momento la base de datos, ¿vale? Pero por eso, de ahí la importancia que siempre o las recomendaciones que hacemos para, que, para a, a, a hacerle más fácil ¿no? Al, a, a que esté redactando o indexando el documento en esa base de datos, agilizarle el trabajo, ¿vale? Pues bueno chicos, lo, lo que decíamos, eh, cualquier duda que tengáis, cualquier tipo de recomendación que nos hagáis o algún trabajo o algún futuro curso que podáis os pueda ocurrir, nos lo vais diciendo en el grupo de Telegram y espero que más o menos hayamos podido resolver un poquito las dudas que tengáis y lo, eso que también hagáis un poco de... Veáis ¿no? la dificultad que en el mundo de la biblioteca o de la documentación, la importancia del análisis documental, el análisis y resumen documental y la importancia de la normalización. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo eso. Si no tenéis dudas, lo dejamos hasta aquí. Gracias a todos por la atención. Y nos Veremos vemos. Esperemos que haya sido muy pesado. Vale, vale. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.